El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que reactivará la economía prometiendo un aumento de inmediato a los jubilados y descartó la necesidad de avanzar con una reforma laboral para crear empleo genuino. empujó de la clase media hacia la pobreza a 4 millones de cientos mil argentinos. Argentina que estaban en la clase media y ellos son pobres. Y eso lo voy a recomparar tan pronto de Lo voy a hacer con los argentinos. Trabajadores que volverán a distribuir su salario libremente con los empresarios y lo van a hacer con, con los jubilados. Los jubilados no pueden seguir teniendo este, esta situación de miseria en la que están. Claro que voy a, voy a llenar los bolsillos de las gente para que vuelvan a consumir y vuelvan a reaccionar la economía. No tengo ninguna idea. ¿cómo me estás diciendo que vas a subir las jubilaciones? Obviamente, obviamente. Los jubilados perdieron en términos reales casi lo mismo que perdió ¿sí? el, el trabajador el activo. Provincia La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández, presentó su libro Sinceramente el Mar del Plata en su primera actividad de campaña en territorio bonaerense con la presencia del precandidato a gobernador Axel Kicillof La provincia de Buenos Aires es un país dentro del otro país, es un, un tercio del PBI, se produce aquí en Buenos Aires, casi el 39% de la población vive en la provincia, el 31% del trabajo registrado de todo el país está acá, es la mayor empleadora. Con lo cual, fíjate la importancia de tener alguien frente a esta provincia que pueda tener la visión macroeconómica de lo que la provincia en un proyecto nacional puede desempeñar. Y más en estos momentos en los cuales tenemos tantos y severos problemas, la necesidad fundamentalmente de tener dirigentes que sepan de qué se tratan los problemas de los argentinos. Me parece que esto es clave para poder afrontar los problemas que tienen, ¿no? porque son muchos y muy graves. Y creo que, te digo, sería estupendo que la provincia pudiera tener un gobernante que entendiera qué pasa con la economía. Me encantaría. Economía. El Diputado Provincial y Presidente del Bloque Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Julio Pereira, se reunió con Marcelo Fernández, Presidente de la Confederación General Empresaria, con quien conversó sobre la difícil situación que está atravesando la industria, con una caída del 5,8% en los últimos cuatro años. Además, el empresario le compartió un informe realizado por CEJERA, con números muy preocupantes para la economía argentina. ...Pereira, remarcó que sin industria nacional no hay posibilidad de empleo y desarrollo. Crisis La empresa de alfajores y postres marplatense Valcarce, presentó un procedimiento preventivo de crisis... ...lo cual generó un estado de alerta entre los trabajadores. Miguel Guglielmotti, secretario general de la Central Obrera Local... Manifestó su preocupación por el peligro que corren los cientos de puestos de trabajo que esta compañía alberga, todos empleados encuadrados en los sindicatos de empleados de comercio y pasteleros. Economía El ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, esgrimió que el objetivo del Fondo Monetario y de este gobierno era aumentar la desocupación y analizó que nunca dieron resultados las reformas laborales en los 103 países donde se aplicaron. Junto a un grupo de economistas y laboristas, Tomada elaboró una agenda urgente para una sociedad de trabajo. Allí, plantearon 13 puntos que se contraponen a la reforma laboral que planea el gobierno en caso de ganar las próximas elecciones vimos de mayo del 2003 cuando el trabajo no registrado era de aproximadamente un 50% y lo comparamos con el que había en diciembre del 2015, estamos hablando de una rebaja de 18 puntos porcentuales, es decir, de casi un 50 a alrededor del 32%. Política. El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió que si gana las elecciones, los jubilados no pagarán más medicamentos y mejorarán sus ingresos. Lo dijo al encabezar un acto junto a autoridades del municipio bonaerense de Lomas de Zamora. Vamos a reponer! La pérdida real que han sufrido los jubilados en este término, recomponiendo el ingreso de los jubilados. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos. Y ¿saben lo que vamos a hacer también? Vamos a terminar con la rémora de los medicamentos. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado lo va a cubrir. Y no me importa lo que digan. Economía. Gustavo Grobo Copatel, quien preside el grupo agroindustrial Los Grobo y uno de los principales productores de maíz y soja del país, volvió al centro de las controversias por sus declaraciones en torno al ámbito laboral. Tras armar un revuelo a principios de julio por sugerir que ciertas ramas de la producción deberían desaparecer, el empresario agropecuario volvió a levantar la temperatura en nuevos comentarios, donde apoyó al gobierno en quien confía para llevar adelante las reformas laborales necesarias. Yo creo, desde mi punto de vista, que se hacen... Falta una serie de reformas, creo que en eso hay un, un consenso generalizado que debe darse en el marco de la discusión política y probablemente... Y después de a la asunción del próximo presidente van a ser los temas de la agenda. Además de la serie de reformas que tienen que ver, digamos, con lo jubilatorio, con el empleo, con el trabajo, con la, el Estado, con lo impositivo, con lo educativo, etcétera, etcétera, con la opinión pública dividida en dos opciones. Uh -huh. Y de esas dos opciones yo creo que todas las reformas que hay que hacer, el tema de la integración con el Mercosur, con la Unión Europea y todas las reformas que dije, yo confío más que... Un gobierno como encabezado por más lo puede hacer mejor. Provincia. La dirigente del Frente Renovador y candidata a diputada provincial, Malena Galmarini, criticó las políticas de la gobernadora Vidal y destacó que quemar los de marihuana no es combatir al narcotráfico. Lo pelear con el narcotráfico no es solamente capturar a los traficantes barrianes, quemar algunos kilos de marihuana. Yo me pregunto, ¿dónde están las pastillas en la provincia de Buenos Aires? No hay pastillas en la provincia de Buenos Aires. Aquí hay que preguntarle a la gobernadora dónde están las pastillas. Pelear contra el narcotráfico, en serio, es ir a buscar dónde tienen la plata, ¿no? dónde están, yo creo que se le fue de las manos. Y que lo que tiene que decir es, con esto no pude. Que dejen de preguntar qué vamos a hacer nosotros. Ellos tienen hoy la posibilidad de hacer. No me encanta con que me muestren una foto de la gobernadora tirando un ladrillo de marihuana a un incinerador. Elecciones 2019 El nuevo software que propone el Gobierno Nacional permitirá que los datos de los telegramas en las elecciones se manden vía digital desde las escuelas y no desde el correo, como se hacía hasta ahora. La oposición advierte sobre un posible fraude. Especialistas lo descartan, pero temen que se deslegitime la elección porque el software no se puede auditar. Ariel Garbars, especialista informático. Los partidos políticos tienen que poder verificar justamente cualquier software que se utilice en las elecciones con la debida antelación. Este no se puede verificar, ni tampoco se va a poder verificar, sencillamente porque el código fuente del programa de la empresa Smartmatic es código fuente propietario. ¿Esto qué quiere decir? Que las instrucciones que componen este programa son secretas. Entonces, el propietario es Smartmatic solamente un selecto grupo de programadores de la empresa conoce el código fuente no está disponible y no va a estar disponible tampoco. Por lo tanto, eh, vamos a votar con un software ilegal. Economía. En una actualización del panorama económico mundial, el Fondo Monetario ratificó que la economía argentina caerá 1,3% este año. El consumo bajará 4,8% y la inversión 17,5%. Crisis. Ante la crisis provocada por la política de cielos abiertos... ...promovida por la actual administración nacional... ...los pilotos agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas... ...al final de cada viaje leen un mensaje en el que advierten a los pasajeros... ...que hoy hay empresas que no pueden pagar los salarios... ...que han suspendido sus operaciones y que reducen las dotaciones con despidos encubiertos. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos a los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política no comercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios... ...que han suspendido sus operaciones, que reducen la dotación de pilotos con despidos, con despidos encubiertos... ...o que se achican devolviendo aviones, levantando despidos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los hilos también son de cada uno de ustedes. Desde ya agradecemos su comprensión. País. La empresa cordobesa Porta Hermanos, que comercializa, entre otras marcas, el Fernet 1882, en homenaje al año de la creación de la firma se presentó este lunes a concurso de acreedores. Con 137 años de historia en el país y una planta de 500 trabajadores en Córdoba, la compañía informó que solicitó el concurso por las dificultades financieras que atraviesa como consecuencia de la coyuntura económica del país. Policiales. El gobierno nacional compró las primeras 100 pistolas Taser por más de 5 millones de pesos a la empresa Axon. También, también se entregarán 1.000 cartuchos operativos y 600 para capacitación. El valor de cada arma es de 36.635 pesos. Elecciones 2019. A raíz de las denuncias de la oposición contra la empresa Smartmatic, que manipulará el conteo de votos en las próximas elecciones, el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Dilelo, dijo lo siguiente. Yo he tomado la determinación que llegado al caso en cuanto al escrutinio definitivo voy a solicitarle a la Cámara Electoral y espero que quienes tienen participación o interés electoral también me acompañen que en caso de duda, sea por los escrutinios o sea por el resultado ajustado se proceda con el mismo comando electoral y con el personal civil afectado a hacer un reconto urna por urna del resultado electoral. En tanto, especialistas como Ariel Garbars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 Con este software se van a transmitir directamente desde las escuelas al centro de cómputos y ahí, y ahí es donde ellos tienen la opción de modificar los resultados. Economía Popular Trabajadores de la economía popular, agrupados en distintos colectivos sociales, quinteros, panaderos, vendedores de miel y de otros artículos, llevaron a Plaza de Mayo unos 30.000 kilos de productos para vender a precios muy bajos como medida de protesta por un modelo de alimentos sanos y accesibles. Nahuel Le Valle, coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Eh, estamos planteando que necesitamos un modelo que garantice alimentos sanos a precios justos para el pueblo, un modelo basado en que la, el pequeño productor, el trabajador y la trabajadora de la tierra acceda a la tierra por, por créditos blandos, un modelo basado en la, agro, en la agroecología, en la limitación del agrotóxico y la promoción de la agroecología, un modelo basado en agroindustrias locales, en cadenas cortas de comercialización, y de esta manera, vida digna y una producción, un modelo sustentable, desde el campo va a significar también alimentos Sano a precio justo para el pueblo. Economía. El ex titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, manifestó su preocupación sobre el actual escenario económico, al que consideró más duro que la época de Martínez de Oz, el ex ministro de Economía durante la dictadura. Y me defraudó todo lo que hizo. Yo, este, yo no era amigo, ni lo conozco, ni tengo relación, y ni, no me puedo quejar de nada. Uh -huh. Pero la verdad es que, eh, lo, que lo, el, el, lo que puso no fue amor por el sector industrial. Y yo, lamentablemente, tengo una deformación profesional. Soy industrial absoluto, total. No soy un político. Y como tal, pienso que la Argentina tuvo un proceso de enorme de, de deterioro en la actividad industrial, ...en los últimos tres años... ...uno habla de la época de Martínez León... de ...esa época hay que hablar, ¿eh? ...hay que haber para gastar bastante... ...esto ha sido más duro que eso, ¿eh? ¡Ojo! Inflación El consumo de pan en Argentina... ...cayó de 90 kilos por persona en 2015... ...a menos de 75 kilos per cápita en la actualidad... ...estas cifras... ...de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines... Se dan a conocer en un contexto en el que han cerrado más de 150 panaderías en el primer semestre y muchos locales comerciales se han vuelto clandestinos por el alto costo impositivo y de las tarifas de servicios públicos. Gerardo Di Cosco, presidente de la Asociación de Panaderos de Rosario. El gas industrial, la tarifa industrial que nosotros tenemos, en junio del 2015 a junio del 2019 tenemos registrado un 4.200% de aumento en la tarifa. Más los impuestos que se pagan, que en proporción aumentan la misma cantidad. Hace ya un año y medio que venimos realmente a los tumbos. El consumo cada día es un pasito más hacia abajo, con un 35% de ventas que han caído y que no se han podido recuperar nunca. Cada vez viene más gente a pedir a los negocios. Hoy se ha duplicado la cantidad de personas que ...tienen a pedir, aunque sea un de pan. Crisis. El grupo Techint les comunicó a los 140 trabajadores de su planta SIAT Tenaris... ...ubicada en Valentín Alcina, en el sur del Gran Buenos Aires... ...que desde agosto aplicará un esquema de suspensiones rotativas... ...sobre todo el personal, nada menos que hasta enero, durante seis meses. José Villa, delegado de la Comisión Interna de la planta SIAT Tenaris lo que está pasando acá en Valentín Alcina nos hemos venido trabajando en relación a este gran proyecto Vaca Muerta ahora se está terminando de entregar toda la tubería y nos encontramos con esta situación de un plan de suspensiones, es un plan de suspensiones y un tipo de modalidad que se viene aplicando ya desde los años 90 en la planta porque la fluctuación varía nosotros entendemos que se tiene que ver la forma de seguir trabajando todo el año, nosotros como trabajadores lo único que pedimos es trabajar, si ahora nos salen con algo que no se habló en ningún momento que es el retiro voluntario Crisis sanitaria. Desde mediados de 2018 escasea en la Argentina la vacuna antirrábica para humanos. Falta en todas las provincias, en todas las jurisdicciones, en todos los centros de salud, públicos y privados. Las autoridades de salud explican que el problema no es local, sino regional, que el laboratorio Sanofi Pasteur que la produce y distribuye en América Latina a través de la Organización Panamericana de la Salud, simplemente bajó su producción y nadie sabe exactamente por qué. Doctor Juan Romero, médico veterinario mantuvieron el presupuesto no sé en que lo gastaron y tuvimos seis meses donde faltó la vacuna antirrábica para perros por primera vez, por, por errores de licitación no tuvimos vacuna pública y hoy si vos tenés, te muerde un perro en la cara o te muerde un perro en, la, en el brazo y te tienen que dar la vacuna antirrábica humana que es importada te la van a dar con cuenta gotas porque los dólares se utilizan para la campaña y no para la salud pública Gobierno. El presidente Mauricio Macri visitó la provincia de San Luis al inaugurar obras, pese a que el Código Nacional Electoral prohíbe la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos 25 días antes de las PASO, que serán el 11 de agosto. Puntualmente menciona además la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo. Qué lindo recorrer esta obra que está comenzando, este parque lineal que le va a cambiar el día a día a todos los vecinos de acá de Villa Mercedes. Y la verdad que lo, también lo que es muy importante, Intendente, es que podamos trabajar juntos por la gente, aunque pertenezcamos a distintos partidos políticos. Porque lo importante es poner el Estado y los gobiernos al servicio de la gente, eso es lo que necesitamos. Economía. El riesgo país alcanzó su mayor registro desde principios de este mes y cerró en 810 puntos básicos, la marca más alta desde el 1 de julio. El índice que reporta la banca JP Morgan subió de este modo 30 unidades en la jornada del miércoles. Según los analistas, la incertidumbre política volvió a gravitar provincia. Axel Kisilov, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, confirmó que aceptaría protagonizar un debate con la actual mandataria, María Eugenia Vidal, aunque consideró que no hay predisposición por parte del espacio oficialista. ¿A qué se dedica y a dónde apunta la campaña del gobierno? Bueno, eh, Vidal empezó Tapones de Punta, ella y ...los diputados, este, legisladores, este funcionarios... ...en particular contra mí, o sea, un intento de, de generar imagen negativa... ...a esta altura el partido es muy difícil... ...que alguien piense que Vidal no tiene responsabilidad... ...en la pérdida de empleo en la provincia... ...en la pérdida de, de empresas, en los cierres... ...me parece que, que no hay mucha predisposición... ni siquiera hablar de las situaciones reales... ...y cuando hablo las negó... ...porque tampoco puede ni explicarlas... ...ni proponer para adelante qué va a hacer al respecto... ...porque como te decía, sería reconocer el daño que ha hecho... Eh, ...su gobierno, eh, el gobierno de Macri... ...y obviamente que la provincia lo que ha hecho... es ...potenciarlo y amplificarlo. Pero no, no tendrías... Problema en debatir no. con Gremiales. Pilotos de aviones protestaron en Aeroparque para advertir sobre la crisis que vive el sector aéreo en rechazo a la política aerocomercial del gobierno. Christian Erhardt, jefe de Unión de aviadores de líneas aéreas que realmente nos dicen más allá de la verdad, de la situación en la que estamos atravesando los pilotos de la, de la Argentina. Bueno, estamos en defensa de eso nosotros y por eso somos un gremio, somos dos gremios que estamos al frente de esto, que, que nada más. Lo único que queremos decirles a la gente es el problema que estamos atravesando. Las empresas tienen serios problemas para pagar sus sueldos, hay una empresa que cierra. Estadísticas. La provincia de Buenos Aires registró un fuerte aumento de la inseguridad Subieron un 63% los robos, un 55,4% las estafas, un 50% los secuestros y los homicidios en ocasión de robo Se dispararon un 25% Los datos fueron difundidos por la Procuración General Bonaerense Mario Juliano, de la Asociación Pensamiento Penal tenemos que de 2017 a 2018, al 31 de diciembre de 2018, la tasa se ha incrementado un 6,6%. Es decir, tenemos 6,6% más de delitos, y cuando hablo de delitos hablo de todos los delitos del código penal. Bueno, Un 30% de crecimiento del, del hurto y un 20% del robo, donde ya es una situación este, más violenta, donde hay fuerza en las cosas o violencia física en las personas.